haces volar, tú me haces volar. La vocalista está cantando, en el podio se le ve tranquila, la música suena suave en jazz y tú me haces volar y volar y volar. En los altavoces suena música Música rock fuerte y explosiva Y de pronto se calma y suena suave Una música que invita a bailar pegados Yo me siento el rey del baile Y me acerco a ti para pedirte te acerques a mí bailando tiernamente y me haces volar tú me haces volar y me haces volar tú me haces volar tú me haces volar volar volar volar y volar y estoy flotando La vocalista está cantando En el podio se la ve tranquila Y la música suena suave en jazz Y tú me haces volar, y volar, y volar Tú me haces volar, tú me haces volar, tú me haces volar estás estresada mirándome a los ojos, tus manos tiemblan con la música y vuelas también, y los dos olvidamos todo nuestro alrededor. Tú me haces volar, tú me haces volar, tú me haces volar. Y ahora estamos ya muy arriba, por encima de la sala. Y de pronto cambia el ritmo, y caemos los dos. Me hiciste volar, me hiciste volar, y volaste...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 Sí. Que te acerques a mí bailando tiernamente Y tú me haces volar Tú me haces volar Y me haces volar Tú me haces volar Tú me haces volar me haces volar. me haces volar Y estoy volando me haces volar y estoy flotando.